Hola, soy Lola del Sindicato CNT de Córdoba y este es el primer capítulo de la serie Asesoría Jurídica. ¡Esto te La asesoría jurídica es un servicio que desde hace años viene prestando el Sindicato de Córdoba en el que tratamos de dar asistencia jurídica en materia laboral a toda persona trabajadora que lo necesite. ¿Pero qué tiene que ver esto con este vídeo? A lo largo de la serie iremos abordando diferentes aspectos de nuestras relaciones de trabajo. Además podrás consultar una información más pormenorizada entrando en la página web del sindicato, es decir, aquí. La asesoría jurídica del Sindicato CNT de Córdoba se constituye como un grupo de trabajo en el que colaboramos compañeras y compañeros del sindicato con conocimientos en derecho laboral. Nuestro objetivo es darte apoyo jurídico y dotarte de las herramientas necesarias para poder exigir y defender tus derechos tanto mientras dura tu relación laboral como cuando ésta finalice. Todo el proceso, partiendo del asesoramiento inicial, continuando con la presentación de la papeleta de conciliación y terminando con la preparación de la demanda, si es necesario, se lleva a cabo por compañeras y compañeros del sindicato. Además, contamos con la colaboración de un abogado de confianza para la asistencia a las vistas. ¿Está claro todo, no? Pues si quieres contactar con nosotros, puedes llamarnos al 622 35 62 11 donde podremos aclarar tus dudas o si no, te daremos una cita para que te pases por el local del sindicato que está en la calle turquesa número 9, donde podremos atenderte con más detenimiento y ofrecerte una mejor ayuda. En CNT creemos que disponer de una buena información es fundamental para defender nuestros derechos y para conocer cuáles son nuestras obligaciones y cuáles no. Así que ya sabes, si tienes dudas, cuenta con nosotras, cuenta con nosotros, cuenta con CNT. Y en el próximo capítulo hablaremos de la figura del falso autónomo. Si has oído hablar de este tema pero quieres saber más o si aún no conoces nada de esta figura totalmente ilegal que se da con mucha frecuencia en nuestras relaciones de trabajo, te animamos a que visites nuestro próximo vídeo. Y si te ha parecido interesante este vídeo, ya sabes que puedes compartirlo en tus redes sociales y por supuesto suscribirte a nuestro canal Audiovisuales CNT Córdoba para ver otros vídeos. Hasta la próxima. Salud.